Hola, ¿sabías que hay un sitio web que usa las hojas de cálculo de Google como base para permitirnos crear actividades lúdicas e interactivas en nuestros estudiantes? Soy Juan Fernando Quisano y en este video voy a hablarte de Flippity.net, de sus potencialidades y las posibilidades que nos ofrece para apoyar estrategias gamificadas en el aula. Bueno, Flippity.net es un sitio web que entrega muchas alternativas para crear contenidos digitales educativos de una manera fácil y gratuita. Puede ser usado por docentes y estudiantes de manera individual o haciendo uso del trabajo colaborativo. Flipit nos da alternativas para gestionar la clase y hacerla más agradable y divertida a nuestros estudiantes. Bueno, y con relación a la gestión de clase, pues hago referencia a todas aquellas acciones o actividades que nos permiten generar y conservar un ambiente de aprendizaje adecuado pues para garantizar el logro de los objetivos de la clase. Las tecnologías digitales pues nos ofrecen un panorama muy amplio y útil para conectar con nuestros estudiantes y hacer del aula de clase un espacio más lúdico e interesante para ellos. Y Flipit es sin duda una gran herramienta para ayudarnos en este aspecto. Como profesores, desarrollamos muchas actividades didácticas para mejorar los aprendizajes y generar recordación de conceptos en nuestros estudiantes. Estoy hablando de sopas de letras, emparejamientos, crucigramas, lluvias de ideas, bingos, juegos de escalera, y también generamos recursos como evaluaciones, búsqueda de tesoro, líneas de tiempo, actividades de socialización, de socialización entre muchos otros. Esto seguramente los diseñamos con material concreto, algunos, y lo disfrutamos con nuestros estudiantes. Todos estos y muchos más recursos podemos crear en Flipit de una manera digital un formato que engancha a las nuevas generaciones y permite mejorar posibilidades de acceso mediante el uso de las diferentes tecnologías digitales. FreePT usa como plataforma las hojas de cálculo de Google. Por lo tanto, todas las actividades que elaboremos en esta permanecen en Google Drive y podemos acceder a ellas, editarlas y compartirlas en cualquier momento. También nos ofrece dos formas de trabajo. Una de ellas es el modo Quick and Easy. Es el modo más sencillo y está disponible para algunos recursos y no es necesario usar una cuenta de Google. En este modo, solo debemos cambiar los datos de la actividad escogida de acuerdo a nuestra necesidad para luego publicarla a nuestros estudiantes. Y también está el modo Google Sheets, para el cual sí necesitaríamos una cuenta de Google. Este modo nos permite editar los datos en la pantalla de cada recurso, directamente en la copia del archivo que Flipity ofrece para adecuarlo a los contenidos temáticos propios. Además de permitirnos crear gran cantidad de actividades y recursos, Flipity por su sencillez y facilidad nos permite ahorrar mucho tiempo en la creación de actividades y en la ejecución de estas en el aula. Eh, también es atractivo al estudiante, es gratuita, permite el uso de imágenes y videos en línea. Tiene también reproducción en algunos recursos de reproducción de audio y cuenta con más de 25 actividades. También podemos imprimir algunas de estas. Incluso recursos como el Virtual Breakout y el Certificate Quiz permiten enviar los resultados de los estudiantes al correo electrónico del docente una vez ellos los hayan presentado. También aporta significativamente en la gamificación de tu clase. Con Flippity puedes crear insignias y realizar un seguimiento a estas. También podemos crear tablas de progreso y tablas de clasificación personalizadas. Podemos también crear juegos sencillos que pueden aportar en la motivación de la clase y muchas otras posibilidades agradables y útiles a nuestros estudiantes. En este video hemos hablado sobre esta importante herramienta digital y sus potencialidades en la aplicación en el aula y en una estrategia gamificada. Yo te invito a indagar sobre Flippity, a crear actividades lúdicas y a usar en tus clases para mejorar el interés de tus estudiantes y la gestión de tu aula. Aunque al principio puede ser un poco confuso el uso de esta plataforma y de su interfaz, porque esta está en inglés, pero espero esto no sea una barrera para nosotros, te aseguro que una vez comprendas su funcionamiento, no dejarás de usarla y tus estudiantes de disfrutarla.